Saludos, soy Rael Panger y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo transcribir el audio de una serie o puede ser de una película de Netflix de forma fácil y sencilla. Vamos a abrir Net, eh, vamos a pegar, van a dar clic en el link que les dejo en la descripción de este tutorial, les va a salir una extensión como esta, vamos a, a dar clic en añadir a Chrome, luego añadir extensión, una vez hecho ello ya pueden cerrar aquí. O si quieren ver las instrucciones, luego abrimos Google Chrome nuevamente Abrimos Netflix Abrimos eh, Esperamos aquí, en mi caso sale así porque no he pagado Vamos a dar clic en OK Después de que no, no, escojamos está. nuestro Dice idioma, listo Entonces, ahora vamos a hacer la transcripción de cualquier película o serie En este caso, podemos escoger sé que Podemos escoger rangos, si, si gustan O pueden escoger o cualquiera, eso no importa con todo le funciona, listo entonces vamos a escoger esta de Mr. Bean vamos a reproducir algo que les quería comentar que es que quizás les salga así y a la hora de ver la película les estorbe, esto lo pueden cerrar y esto aquí lo pueden bajar desde aquí y pueden reproducir sin ningún inconveniente pero como vamos a exportar aquí ya hizo la transcripción de todo van a dar clic en esta opción exportar luego lo pueden dejar en, en PDF o lo pueden pasar a Excel damos clic en exportar miren que aquí ya lo tenemos, tenemos toda la transcripción tenemos la opción en inglés y en español, listo miren que aquí dice eh, Translation eh, ya está listo, ya está, lo traduce además de dejárselo en inglés, lo pueden pasar también a español y ya lo pueden guardar como PDF, dan clic derecho, imprimir y lo envían a escritorio como PDF